La Federación Mexicana de Enfermedades Raras es una entidad que aglutina las mejores causas de organizaciones de pacientes que en México buscan hacer todo lo posible porque el universo que atienden sea dignamente y profesionalmente atendido. La Femexer es una entidad que hace un trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional que tiene que ver con estos procesos. En el país las organizaciones requieren de ser tomadas en cuenta porque es la única manera de entender que todos nos dirigimos de manera absolutamente aliada hacia el mismo objetivo. Tenemos muchos proyectos, todos tienen que ver con nuestros enfermos. El proyecto de asistencia psicológica, el proyecto de asistencia para la creación de organizaciones, el proyecto de asistencia para conocer nuestros derechos, etcétera lo que hacemos básicamente es propiciar que el espacio común que nosotros ponemos a consideración de todos los aliados sea uno no solamente fresco inclusivo transparente sino más que nada uno que sea cálido para todos ellos el 28 de febrero en este caso es uno de los 365 días en que se tiene que poner absoluta atención a los enfermos con padecimientos raros Igual que a muchos otros enfermos, el día 28 de febrero a veces resulta un poco no tan importante como quisiéramos porque todos se centran en ese día y lo importante es centrarse en todos los demás. Ojalá que en el futuro haya no solo 28 de febrero, sino 28 de abril, 28 de mayo, 28 de junio, etcétera, etcétera, para que cada mes se signifique de manera muy importante la atención a los nuestros.